Soy revolucionaria, ante todo. Soy revolucionaria y me compete estar aquí, porque soy parte del pueblo y además eh, luchó porque todos los cubanos tuvieran la misma, eh, los mismos derechos.